¿Qué tal mi familia de cocinólogos y de cocinólogas? Oye, ¿tienes la caldera en la cocina y necesitas taparla para que no se vea? Efectivamente, siempre es buena idea porque es una pieza que no combina con ningún proyecto de cocina, pero a la hora de taparla, quiero que sepas que hay un montón de soluciones que puedes tomar. Y hoy te voy a traer una, que tiene dos puntos súper interesantes. Aquí está la caldera, hemos hecho un mueble hasta la encimera. Y en este caso, mi recomendación es que siempre le dejes aquí un copete de entre 5 y 6 centímetros, por dos motivos fundamentales. El primero, porque podrás rematar la parte inferior con silicona y así consigues que se aísle del interior, es decir, si se derrama algún líquido, nunca entrará hacia adentro. Y tengo aquí estos tres platos colocados, porque quiero que veas que también colocando esta pieza, si tienes algún plato, alguna fuente, alguna tabla, algún cubierto, puedes abrir y cerrar perfectamente la puerta, nunca te va a golpear en ellos. Si la puerta llegara hasta la encimera, este movimiento no lo podrías hacer. Ese es el primer punto. Y el segundo punto también muy importante acércate, es que hemos continuado la encimera en el interior del mueble, dándole el mismo acabado por dentro, es toda una pieza continua, con esto conseguimos que cuando abras el mueble se vea también vestido en la parte inferior, un espacio perfecto para poder dejar aquí dentro también más productos que puedas utilizar en el día a día, así que calderas, ya estáis dejando hueco para todo un diseño de cocina como Dios manda. Espero que hayáis cogido muchas ideas en este vídeo. Yo soy Daniel Colino, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!